Bueno, y ahora vamos a dar paso también a Sofía. sofía es una chica joven que tiene sus sueños y que ella está estudiando aquí en Marbella y vamos a darle nuestro apoyo también porque ella quería bueno que, cumplir sus sueños, ¿no? Y es lo lógico, y va siendo tan joven. Así que nosotros la vamos a ayudar con esta entrevista, este reportaje, y bueno, pues animarla a que cuando... Una cosa no sale bien, pues saldrá otra, y así, ¿no? Aunque seguro todo le sale bien porque eh, es una luchadora. Así que esta joven promesa, Sofía, la entrevistamos en el estudio también. Hoy entrevistamos a una joven promesa, se trata de Sofía Marston ¿no? y que ya pues ha venido aquí al estudio con muchísimas ilusiones para cumplir su sueño que con una persona tan trabajadora que le gusta tanto la música que vive por ella, pues seguro que lo cumple. Vamos a hablar con ella vamos a conocerla un poco mejor y también vamos a hablar de un festival que es un festival súper importante que se celebra en Madrid y que bueno, pues ella también está nominada para este festival bueno, vamos a preguntarle muchas cosas porque estamos deseando de escucharla también, tiene una voz angelical pero ella misma nos va a definir también qué tipo de música como la define ella. Bienvenida a este estudio de televisión, sofía Hola, encantada. Bueno, la encantada estoy yo contigo porque te conozco hace muchos años y ya te hemos visto que empezaste con cuatro años y empezaste tú con la música, ¿no, Sofía? Sí, sí, desde que podía hablar, básicamente. Uh -huh. Y el piano, la guitarra, también, ¿te gusta sí, los instrumentos? Sí, estuve en clase de piano unos cuatro años, pero no me gustaba porque de niña chica no me gustaba mucho, pero después... Lo empecé yo sola por YouTube y ahora me encanta tocar el piano y la guitarra. Claro, es verdad, un profesor hace mucho, siempre lo hemos dicho, sí. y eso es muy importante. Pero mira, has salido adelante y compones también, o sea, cantas, sí. y la escribes las letras, las compones tú, tú misma, sí, la música. la música. Normalmente la música, pero a veces la cojo de internet o algo, o... ...muchas veces la compongo yo en el piano, en la guitarra. Uh -huh. Bueno, que, que eres un genio, Sofía, tan <risa> jovencita como eres... Gracias. ...y que sigues estudiando aquí en un colegio... ...también de mucho prestigio, en Marbella... Sí. ...y que lo conocemos de primera mano también... ...y sabemos que fomentan en esta escuela... ...Lauden fomenta mucho el arte... ¿eh? Sí, eh, mucho. ...mucho lo que es hacer teatro... Y, ...y lo hemos visto y es precioso. Sí, Pero siempre vamos, está ayudando en el cole... Sí, siempre, es, ...con música maravilla. y cantando sí. en cada ocasión que haya. Vamos a centrarnos, si te parece, Sofía, porque es muy importante, quedan muy pocos días, y es centrarnos también en este festival. ¿Cómo te sentiste esa, con una canción que tienes hecha, eh, que presentas? ¿Cómo te sentiste eh, que haya tenido tanta popularidad que hayan llamado y estés elegida? ¿Cómo, cómo te tomas esto, Sofía? Pues súper bien, la verdad, yo no sabía, yo la saqué, no sé cómo iba a acabar, yo empecé a sacar, y cuando saqué esta pues súper bien, me quedé súper alucinada no sé cómo tanta gente me ha escuchado pero estoy muy agradecida como. ¿Cómo definirías tu música? ¿Cómo la defines? Eh, pues R&B que es más... no súper moderna pero como rock pop o así más o menos y, pero ahora estoy cambiando mucho est muchos estilos diferentes, estoy intentando para, para alcanzar un público mayor, ¿sabes? para que me escuche toda edad de público ¿Qué influencias tienes en tu música? Eh, pues me gusta mucho Billie Eilish, que es una cantante que, es, que tiene la misma edad que yo y es una de las más famosas por todo el mundo, ya le conoce todo el mundo y no sé, me, me encanta cómo escribe su música, tiene un... un Tener una diferente manera de mirar el mundo y todo... ...y pues me encanta su letra y quería... ...me siento igual que ella, entonces quería ir, no sé... Eh, ...copiarle un poco lo que hace. <risa> ¿Cómo ves el futuro de la mujer en la música? Pues... muy bien, muy amplio... ...la mujer ahora está... ...pues hay más mujeres cantando que hombres por ahora... ...porque los hombres más rapean... ...y las mujeres pues más estilo como yo supongo... Uh -huh. y no sé me gusta mucho con qué canción es la que bueno pues te han llamado para participar en este festival cómo, cómo se ha compuesto eh, de qué habla la letra eh, son experiencias tuyas vividas cómo es esta de qué habla esta pues canción se llama wrong intuition que es intuición Incorrecte, incorrecta incorrecta y pues se basa en que a mí me gusta mucho un chico y como que él no quería estar conmigo porque creo que es los diferentes grupos sociales que teníamos él tenía sus amigos, yo tenía mis amigas y no coincidíamos mucho y pues él rapea, entonces escribió una canción y me sonaba mucho a como la situación que había ocurrido con él y yo entonces no sé, la escuché y dije, Ay, parece un poco que va para mí pero no sabías porque también tenía otras personas pero cuando la escuché, pues decidí como contestarle con mi canción, entonces la escribí un poco para él, pero no, se lo he dicho todavía, no se lo voy a decir creo, y no sé, quería que él escuchara lo que tenía que decir yo, pero no se lo iba a escribir ni nada, se lo, lo hice en una canción. Y creo que supongo que él sabe. La verdad, muchas veces cuando he entrevistado a otros artistas, siempre mmm, la gran mayoría coincide en que bueno, le canta mucho al desamor, que es más fácil cantarle sí, al desamor que fácil. al amor, ¿es cierto, Sofía, también para ti? Sí. Porque es un sentido que puede relacionar todo el mundo, el amor, ¿sabes? Uh -huh. Es más fácil que la gente relacione más con la canción y que sienta igual, porque casi todo el mundo tiene, no sé, ese, esa situación que ha pasado. Entonces, uh -huh. todo el mundo puede... Relacionarse. Bueno, vamos a hablar de, del festival porque sí. es un festival que se desarrolla en Madrid, ¿no? Lleva ya tres años, de... empezó ¿no? ese festival en 2016 sí. y por lo visto está tomando un auge, es importantísimo este festival, ¿no? reúne muchísima sí. gente. Y este año, bueno, pues cuéntame un poquito cómo ha sido, cómo han llegado a ti, eh, hay que votar, es muy importante, lo vamos a decir muchas veces durante la entrevista, ¿no, sí, Sofi? Sí. Hay que machacar ahí, claro. ¿eh? <risa> cuéntame, cuéntame un poquito eh. más del festival. ¿Cómo se llama el festival, por ejemplo? vamos Se a darle, llama a conocer. Mad Cool. Y está en Madrid, se organiza en Madrid. Y pues bueno, mi hermana mayor pues, me mandó un link. También me había mandado de otra competición, pero como que no me lo tomé muy en serio, porque no sé, no sabía que tenía oportunidades. Y me mandó un link y como yo ya tenía la canción compuesta y sacada en YouTube, pues le dijo, pues le voy a dejar el link y me presento. Que era muy fácil, poner el nombre y ya está, y el link. Y pues mi hermana estuvo, bueno, la mejor amiga de mi hermana, tiene un hermano que canta también, y le dijo, pues le dijo a mi hermana que había entrado a la competición y vio la lista. Y cuando vio la lista, eh, mi hermana dijo: Ay, qué pena que no esté Sofi. Y cuando miró un poco más al otro lado de la lista, pues estaba mi nombre. Estaba, y qué alegría, sí. ¿no? Que es <risa> y me silla, llamó ¿no? en el cole y yo lo contesté porque está, ya estaba saliendo y me quedé súper. No sabía que tenía una oportunidad. Yo lo presenté así por, por hacer sí. algo, la verdad. Y ya me han escogido y han recitado un montón de votos para que. ¿Cuántos tiene ella? ¿Por cuánto van las votaciones? 480 y... 5, 490, así, ¿Y casi 500. qué hay que hacer para votar? Que algunas veces, pues, estamos un ya. poquito nosotros que no entendemos, además que me dice que está en inglés, entonces vamos a dar las claves y las instrucciones para hacerlo correctamente, que no nos equivoquemos, sí. porque si votamos, y ahora resulta que, es que no, ese voto no ha entrado porque no lo hemos hecho correctamente, y nos pasan muchas cosas así en internet, vamos a dar las pues claves, Sophie. Es muy fácil, mucha gente piensa que tarda mucho tiempo, pero es muy fácil, pones el nombre el apellido, tu correo electrónico y después tienes que verificar si eres un robot o no, tienes que darle a tres imágenes que te pide eh, y ya está, y después súper importante que volváis al link, volváis a vuestro correo y le deis al link y lo aceptéis y ya está, y así cuenta el voto. Eso ya ha contado, ¿no? Vamos a ver qué, qué cuenta, sí, ¿eh? Eso cuenta, <ríe> si no lo hacéis, no cuenta. <ríe> claro, es verdad, porque te sale lo del robot o no, no sé qué, tú dices, bueno, ¿esto qué es? Sí, sí, aquí. pero solo eso, lo aceptas y ya está, <ríe> y ya está. Y te vas el correo. <ríe> Estupendo. Bueno, eh, hemos visto el que lo vamos a pasar también en estas imágenes, Vamos a ver el videoclip, que lo has hecho tú misma, y el montaje y todo, que está divertidísimo. Sí, lo ha grabado mi amigo, que se llama Seb, que es, tiene 18 años y también está empezando, uh -huh. y lo hace a mucha gente de mis amigos, y él me ha grabado el vídeo, y yo he ayudado con todo, lo he grabado en un estudio, lo he escrito, compuesto, todo, así que mi amigo se llama Seb nekusen que él está empezando también y graba muy bien, muchos bueno, Y bueno, si te llamas y si te escogen, ¿qué sería el siguiente paso? ¿Cómo, ¿Cómo se va a desarrollar? Pues eh, eligen a 15 de los más votados. Entonces, de esos 15, tienes que ir a Madrid, a hacer como un casting o mm, hacer un... ¿Cómo se dice? Performance. Hacer un show, una actuación. Uh -huh. Y después eligen de esos 5, los que mejor han actuado y eso. Y esos 5, pues, ganan y tienen que cantar en, en el festival. A, bueno, a ver si eres tú uno de ellos, ¿no? Sí. Imagina que bueno, es que yo he visto ya por ahí por internet que ya están vendiendo las entradas sí. y todo para el festival y he visto el montaje que hace y, y yo dicho, bueno, es pues, alucinante, esto va a ser una maravilla, ¿no? Sí, va a ser muy pues, grande. Claro, es que ahí, vamos, luego nos tienes que traer imagen, ¿eh? Que vaya Oiga, ahí, a mí, Y canta ahí mi cantante preferida que es George Smith sí y... Entonces, <risa> si yo no pues, a mejor tengo oportunidad de conocerle pues eso sería maravilloso también sí. ¿no? y eso también puede es ser como un trampolín no porque se te claro, va a lanzar a, a otras oportunidades y a seguir eh, eh, pues teniendo ganas de ir a los festivales pero de todas formas aunque no o saques tú sofía para adelante que eres ya, muy ya. joven que ¿eh? sí. te, te queda mucho por delante o sea que no, me voy a rendir no hay que venirse ¿no? no no te queda mucho por delante y piensa que hay mucha gente también que está ahí participando o sea que con lo sí. cual eh, eh, te tocará, pero yo lo he visto y me ha encantado Digo, es que muchas es un gracias. ángel es un ángel ahí en la pantalla es precioso, ¿verdad? escucharte una maravilla, espero que eh, tengáis muchos seguidores y bueno, me decías que tú has compuesto más canciones, pero que realmente es una ¿no? la que se sí. ha presentado Como, he compuesto muchas más ¿sí? ¿quieres comentarme las... Eh, Vale, la primera que escribí, bueno, en verdad la primera, primera, pero esa era porque mi madre me castigó <risa> Y le escribí una canción para que me deje salir Qué gracioso sea, es la primera genial. vez que escribí una canción Y después la segunda era por un amor de mi vida que tenía, que cuatro años creo que duró eso Porque hasta ahora, pero ya no Y esa era la primera canción, que era Moving On, que ya era... ...que dejaba de tener sentimientos y ya pasaba de página, ya me olvidaba de él... ...y no me olvidé de él, pero... <risa> <risa> ...pero esa fue la primera... ...y las demás, pues la segunda que escribí es que mi, mi vida es muy repetitiva... Bueno, ...todos los jóvenes se sienten así, ya vas al cole, haces lo mismo, vuelves a casa... ...todo muy normal y que quería algo, algún cambio o algo de, no sé, hacer algo más... ...divertido en mi vida que ahora es la música y ahora quiero salir adelante con la música. Y las demás, pues, una que voy a sacar ahora mmm, se llama eh, Comfortable Silence, que es como, que puedes estar con una persona y no tener que, ¿sabes cuando hablas con una persona y con un chico que te gusta? Y, está, y no tienes mucha conversación, como que se te acaba la conversación y te quedas un poco como así, en plan, que uh -huh. que hablar, ¿sabes? pero con esta persona pues me siento cómoda, ¿sabes? no tengo que hablar todo el tiempo, me siento cómoda y tranquila, pues se llama así, y este, un chico, ahora, reciente. Ah, qué bien, espero sí. que te tenga suerte ¿no? todos estos proyectos que tiene, que ya veo que ya eres imparable, que tengo sí. muchísimos proyectos, y que bueno, pues vamos a recordar una vez más el tema de votar, porque estamos muy pocos días y hay que machacar en ello, así que Sofía... Sí todo tuyo, las cámaras, para que tú misma pidas ese <risa> voto. Estamos como en campaña. Que sí. <risa> Por favor, votarme eh, sería pues, un montón para mí, significaría un montón. Lo único que tenéis que hacer es el nombre, el apellido, el correo y después verificar si eres un robot, que es elegir tres imágenes y después muy importante que volváis a vuestro correo y apretéis en el link. Ya está, es lo único que hay que hacer y espero que me lo necesito y sería un sueño muy grande bueno habrá muchas personas que no tengan ese link no hay que idear la página no sí, para que lo digan que es muy importante sí, también. está en mi instagram el link y se llama yo me llamo Sophie marston para que y ahí me apretáis en mi instagram y ahí está el link uh -huh. bueno lo ponemos también en pantalla para que no haya ninguna duda bueno pues ha sido un placer entrevistarte espero Igualmente. que me sigas informando y no se haya la última vez que vengas, ¿eh? oh, que vengas ya, ya. más veces, estamos cerquita, así que tienes que venir más veces. Yo comprendo sí. que ahora estáis ya, me decías con los exámenes. Sí, los globales, Y hay que no. machacar cómo se lleva, cómo se compagina estudios y, pues, y música. <risa> es muy difícil, la verdad. Ahora mismo, porque con lo de los votos, pues le estoy dando mucho tiempo a los votos, pero el colegio no lo llevo mal ni nada. Yo voy tiempo y todo. Entonces. Con una hora de estudio todos los días, pues la verdad que me va bien en el cole. Y después de, las demás, pues canto y música. Hay que repartir bien el tiempo, ¿verdad? Sí, hay que organizarlo. Chica, chica, lista, chica, está. Sofía, muchas gracias por estar aquí. Te deseamos <risa> mucha tí. suerte y, y que vengas. Vengas ya este veranito, ya que tiene, no con sí. los exámenes, vengas a contarnos más cosas, ¿vale? vale. Y te traes la guitarra. Sí, que sí. nos hemos quedado con las ganas también de eso toque de guitarra, ¿de acuerdo? Sí, sí, la ¿Eh? Oye, a todos. Te escucha todo el mundo decir que vas a venir, así que ya te puedes sí. echar atrás de mí. Bueno, pues mucha suerte sí, y gracias. hasta pronto, que hasta me tengas conta todas estas cositas, sí. porque ya sabéis, una vez más, votamos a Sofía, Marto, que está sí. ahí en link lo ponemos en pantalla y a votarlas para que cumpla su sueño. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida.